Bueno, ahora vamos a, voy a enseñarlo en este video, cómo preparar un... un aceite, esta va a ser mi base, Aroma Blends de de Juice, ya está preparado para hacer una base, así que no voy a agregar nada más, tengo dos envases transparentes, pero por el momento iba a ocuparlos, pero mejor ocupo este que viene ya listo para preparar y tiene un, un para hacer spray, un espersor. Los aceites que voy a ocupar deberían ser de pomelo, pero voy a ocupar limón. El limón sube mucho el ánimo, ayuda a regular el sistema linfático y a desintoxicar el cuerpo. El jazmín, que está ligado al, al plexo escolar, el jazmín lo que hace es eh, levantar el ánimo y también ayuda al sistema de defensa y también ayuda a las personas a regular sus emociones a adaptarse a, a, a la realidad influye sobre lo que es cuando uno está planeando el futuro para, para saber combatir la ansiedad y aclarar las ideas sobre los planes que se van a hacer y Elon, relajante, afrodisíaco transmite la calma este aceite lo vamos a ocupar también para combatir la depresión. Este, que es la conocida lavanda, estoy trabajando con varias marcas porque son las que tengo. Estos dos son de Just y el otro es bergamota. Eh, anoté todo para que no se me olvide y para que me quede claro. La bergamota es analgésico antiséptico, relajante, es decir, sirve para combatir las, las bacterias, que también es repelente de mosquito y se utiliza, tiene un aroma cítrico verde fresco. Este es un aceite de sándalo, el sándalo lo estoy ocupando, porque es relajante, porque es antimicótico, también ayuda a subir el ánimo, a aclararle el pensamiento, actúa sobre la mente. Y el aceite de limón lo estoy utilizando eh, para desintoxicar, para actuar también sobre los riñones, los órganos a la altura del ombligo, porque está relacionado al plexo solar y actúa también sobre esa zona del cuerpo. Todo lo que está eh, a la altura del ombligo, como son los órganos reproductores, también reanima la líbido. También ayuda mucho para regular el sistema el, el sistema hormonal, pero sobre todo los que están, los órganos que están a esa altura, que son los órganos reproductores, y lo que otra que sirve también para los dolores menstruales es el pomelo, pero lo que tengo es el limón, pero el limón también sirve en este caso porque es un, un calmante y, y también actúa sobre los, los órganos reproductores. Entonces, lo vamos a ocupar de los aceites que tengo de, de base. Recuerden verificar siempre antes de usar un aceite esencial si son o no alérgicos. Pueden probarlo en los brazos o en las muñecas si tienen algún tipo de alergia. Lo primero que voy a hacer es ocupar eh, sándalo. Eh, y jazmín, que son dos aceites relacionados a, a los chakras. El, el jazmín está eh, relacionado al plexo solar y el sándalo está relacionado al tercer ojo. De los otros puedo usar menos gotas. Así que las combinaciones las hago según la persona o según lo que, lo que sienta. En este caso voy a hacer uno nada más para tener para la depresión. Así como hago a veces para los dolores musculares, conflictos familiares. Y para calmar los enojos. O personas irritables también. Uso, uso otros aceites como son... Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. No quieres salir. Ahí vamos, una, dos, tres, cuatro, cinco, 7. Es importante tener tranquilidad, paciencia, porque los aceites también se contaminan y también se cargan con nuestra energía. De los demás voy a poner solamente 5, también espero que salgan más rápido, depende del frasquito. Limón. bergamota, hilang, hilang Algunos están muy cerrados porque no siempre los he ocupado. Es que es mejor que estas botellitas estén tapadas y no les pase el aire. A que estén muy abiertas y, y les pase el aire porque se contaminan también, con, incluso con la luz. Porque los aceites esenciales tienen, tienen la esencia y la esencia es el alma de las plantas. Tiene un aroma hermoso, pero no puedo sacarle muchas gotitas. Pero como estoy trabajando con aceites esenciales, tengo también que tener paciencia. Siempre hay que tener paciencia al preparar algo así. Huele muy, muy bueno. La verdad que no entiendo por qué no sale. Vamos a pasar a la siguiente, donde está la burrita? Vamos a ver si... A ver, qué raro porque si sí está abierto. Podía pasar, bueno, vamos a ver qué raro. Bueno, vamos a pasar a agregar la lavanda, después lo voy a agregar a esa. Lo importante es que sepan. Siete le voy a poner de lavanda. Así que tenemos jazmín, sándalo y la lavanda, tenemos siete. A ver esta. Bueno, tal vez era porque no le entraba bien el aire para que salga el aceite. Como ya tenemos los aceites, ahora le vamos a echar la base que es aromable ¿eh? de Just. Se ve así de, de raro y también tiene cierto muchas burbujas. Y queda blanquecino, pero después se asienta y cambia de, de color y queda más claro cuando se termina de sentar y mezclar solo bueno eso es todo por hoy